Saludos para todos, gracias por estar con nosotros en Noticias Internacionales Mundo y Noticias de última hora. En las últimas horas se conoce que la Federación está realizando un ejercicio con sus tropas de misiles estratégicos. Se sabe que son más de 3.000 soldados y unos 300 vehículos que están movilizados para las maniobras. Según lo que está diciendo el Ministerio de la Defensa de Rusia este miércoles, es que se ha iniciado un ejercicio con tropas de miles de designación estratégica. Esto corresponde a un simulacro en donde participan, entre otros, la unidad ubicada en la provincia de Novorisibirsk en Siberia que allí hay dotes con complejos de misiles balísticos intercontinentales los conocidos como los rs yars capaces de portar ojivas nucleares en total son más de 3000 unidades militares y unos 300 vehículos que estarán movilizados para las maniobras en el marco del simulacro que abarca tres provincias del país se planea ensayar la capacidad de maniobra de los sistemas yars los efectivos perfeccionarán las medida de camuflaje y la lucha los medios de reconocimiento contemporáneos en coordinación con unidades del Distrito Militar Central y de las Fuerzas Aeroespaciales del país. Desde la cartera de la defensa subrayaron que durante el ejercicio se debe prestar especial atención al uso de drones de diversas modificaciones. El diario Avia.pro está informando recientemente sobre los avances del ejército ruso y la participación del grupo Wagner en Avdivka. Por lo pronto, según lo está informando, este diario eslavo. Se sabe que los Wagner están atrincherados en las afueras de este asentamiento y según lo están dando a conocer en kiev los Wagner también hacen parte del asalto a esta zona recientemente en la televisión rusa se ha mostrado a un comandante en la zona de abdivka de las fuerzas aidar identificado como Evgeny deiki repetimos lo dieron a conocer en una entrevista televisada y también a través de varios medios militares según la información que se está entregando este militar afirma que bakhmut está rodeado en un 90% y sobre la zona de abdivka dice que los avances de las tropas rusas es simplemente y dice supuestamente estar en un semicírculo los avances de las tropas rusas y los Wagner sobre Abdivka, y con esto también dice que están tratando de cortar las vías de los suministros para las fuerzas AFU que repelen los ataques rusos en este asentamiento y dice que están tratando de realizar las mismas operaciones de asalto en Bagmud o en Artemiops, acorralar y cortar suministros que es lo que está diciendo el funcionario y todo parece que la transferencia de tropas a Abdivka por el momento no se va a hacer por parte del ejército ruso, pues la prioridad es Bakhmut, que aparentemente está cercada en un 90% y por lo pronto el cerco allí en Afdipka está en un 50%. En las últimas horas se está hablando de que un dron aparentemente perteneciente a la fuerza SAFU se estrelló en Nueva Moscú, se desconoce si causó afectaciones. Las cosas están muy, pero muy difíciles y muy feas en Bakhmut. Para ambas partes pues como el ejército ruso, ustedes saben, ha sido una aplanadora en los últimos días, una borradora contra la SAFU, pues se ha conocido que las fuerzas de Zelensky han optado por cambiar de estrategia para defender a Bakhmut, y es que todo parece que al paso de los operativos de los Wagner, las SAFU han tomado la decisión de volar edificios, cuando los integrantes de los Wagner asaltan las edificaciones, aprietan el botón y socavan las instalaciones con el objetivo de causar las mayores pérdidas para el grupo Wagner ruso, este fue un reciente mensaje, mucha atención, que ha entregado el secretario de Estado del Norte, Anthony Blinken, referente a lo que significa Ucrania para el mundo y por qué depende la paz de lo que suceda allí en Ucrania. Biden hosted President presidente Zelensky en the White House, donde discutieron la Ukraine's de la paz de Ucrania. Y hoy, democracies a los standing de Ukraine on que están con Ucrania en el camino a una paz justa y durable. Porque Ucrania y el futuro de la orden internacional en order que la paz y la seguridad that eso es lo que está en So, that's why we, we... Bueno, y en este orden de ideas, hablando de lo que está pasando en Bakhmut, mucha atención porque en las últimas horas, el mismo presidente de Ucrania, estamos hablando, Voldimir Zelensky, ha dado declaraciones a medios como Associated Press, en donde explicó por qué su país, por qué Ucrania, se resiste a entregar o acceder ceder el control de Arteomox, pues el presidente ucraniano argumentó en las últimas horas que Moscú vendería esta victoria a Occidente, a su sociedad, a China y a Irán. Esto fue lo que dijo recientemente y que ha sido motivo de debate en redes sociales eh, las palabras de Senensky se retiran de la ciudad de Arteomov o Makhmut en Donbass, Kiev pasaría a estar bajo presión tanto desde fuera como del país para que llegaran a algún tipo de paz, habría presión para llegar a una mesa de negociación con Rusia en las estimaciones que está dando a conocer el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, en una entrevista repito recientemente a través de el medio Associated Press que fue publicada este miércoles. Zelensky ha dicho que nuestra sociedad se siente cansada, nuestra sociedad me empujará a alcanzar compromisos con ellos con los rusos, dijo el mandatario ucraniano que habló en inglés durante la mayor parte de la entrevista, en esta línea Zelensky cuestionó las estimaciones de los expertos en Occidente que inciden en que la ciudad no tiene una importancia estratégica y conjeturó que el presidente ruso Vladimir Putin vendería esta victoria a Occidente, a China y a Irán por otra parte el mandatario advirtió que la derrota en cualquier parte del frente, no solo en Arteomos, tendría consecuencias bastante fuerte no podemos desandar los pasos dados porque la guerra es un pastel trozos de victorias pequeñas victorias pequeños pasos dijo la batalla de Artyomox se encuentra prácticamente rodeada por las fuerzas rusas como ya se los vengo contando ya que están controlando gran parte de la ciudad y se ha revelado que esta es una de las feroces batallas desde el inicio del conflicto entre Kiev y Moscú a principio de marzo el jefe del pentágono Lut Austin señaló que la decisión de U de seguir luchando en esta zona tiene un valor simbólico más que estratégico y operativo incidiendo en las declaraciones previas de la administración del presidente Joe Biden. El mismo ministro de la defensa, Sergei Shoigu resaltó la importancia estratégica de la urbe en donde dice que la liberación de Arteomox sigue en curso porque esta ciudad es un importante centro de la defensa de las tropas ucranianas en el Bombas y su control permitirá a los militares rusos realizar nuevas acciones ofensivas profundamente en defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Entre tanto, la tenacidad mostrada por Kiev en arteomos pese a las altas y bajas que sufre, es uno de los puntos de fricción entre Occidente y Ucrania, informa a mediados de este mes el diario político citando a fuentes de alta cuestión, así muchos funcionarios del gobierno del norte expresaron su preocupación por el hecho de que Kiev esté usando demasiados efectivos y municiones en esta zona, lo que podría socavar la capacidad de llevar a cabo una gran contraofensiva para las próximas semanas. Mucha atención porque recientemente se ha conocido que los tanques británicos Challenger 2 ya están en Ucrania los Challenger 2 del Reino Unido pues ya han llegado lo ha dado a conocer el ministro de la defensa de Ucrania, Alexis Rednikov, donde publicó imágenes de los vehículos pesados británicos que llegaron allí a la zona de no se dice exactamente cuántos vehículos militares de este tipo llegaron, sin embargo, se habla de al menos tres tanques, aunque se menciona que se está hablando del suministro de varias unidades a las Fuerzas Armadas de Ucrania y de un lote de compañía de tanques que corresponderían a 14. En las imágenes publicadas por Resnikov, se ven a los tanques en una prueba en los campos de entrenamiento en el oeste de Ucrania. También hay otras muestras de equipos militares que con toda la probabilidad se proporcionarán cobertura a los tanques británicos durante su uso en el combate. Eh, hace pocas horas apareció la evidencia de la llegada de los Challenger 2 a Ucrania, aunque no hubo un anuncio oficial de su traslado a Kiev. En total, el Reino Unido tiene la intención de transferir 28 tanques Challenger allí a la zona de batalla, como se informó anteriormente hasta la fecha. Este es el tercer tipo de tanques estilo occidental que ha llegado en particular se informa que los tanques franceses AMX-10RC así como 32 Leopard de Alemania y Polonia habrían estado o habrían ya llegado y están en servicio a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se está a la espera de otros lotes de Leopard que son en gran medida más cantidad eh, que fue prometida por Occidente para el ejército ucraniano de todas formas se está confirmando que son tres tanques Leopard los que también ha enviado Portugal en las últimas horas según el diario Sputnik son tanques Leopard modelo 2A6 que ha sido suministrado por Portugal y ya se encuentran allí en Ucrania informó el Ministerio de la Defensa portugués. Según el comunicado se habla de tres tanques Leopard donados por Portugal entregados en concordancia con el acuerdo de los socios. Así Portugal insinúa que continúa apoyando la resistencia ucraniana, publicó el ministerio en su cuenta a través de Twitter. Recordemos que el ministro de la defensa alemán Boris Pistorius anunció un total de 21 tanques Leopard. 18 desde Alemania y 3 de Portugal que llegarían a Ucrania durante este mes. Así Alemania también está confirmando la llegada de 18 tanques Leopard a Ucrania. Numerosos países han condenado la operación militar de Rusia en Ucrania desde el pasado 24 de febrero y apoyan a Kiev con estos suministros, donaciones y ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. Rusia ha enviado notas de protesta a los países que suministran este tipo de armas. El ministro de Exteriores Ruso, Sergei Larov advirtió que cualquier cargamento con armas para Kiev se convertiría en un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas Rusas. A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha comentado los intentos de saturar a Ucrania de armamento, que esto no favorece el avance de las negociaciones y tendrían un impacto negativo en la situación. Por lo pronto, así fue como el canciller alemán Olaf Scholz dio a conocer la llegada de la Leopard a Ucrania en las últimas horas is, yes, se sabe que Canadá otorgará un préstamo de 1760 millones de dólares para Ucrania en el 2023 se asignarán 146,7 millones para proporcionar equipo militar a Ucrania incluidos ocho tanques Leopard. Según TAS, el gobierno de Canadá tiene listo asignar un préstamo por valor de 2.400 millones de dólares canadienses, es decir, 1.760 millones de dólares al tipo del cambio actual al gobierno de Kiev, según el proyecto del presupuesto federal del país. El documento que fue publicado el miércoles promete al gobierno en Kiev un préstamo adicional de 2.400 millones de dólares canadienses que será otorgado a través del Fondo Monetario Internacional se asignarán 200 millones de dólares canadienses para proporcionar un equipo militar ucraniano incluido 8 tanques de 2 otros 84,8 millones de dólares canadienses y se destinarán ayuda humanitaria al país en el periodo del 2023 al 2024 según el comunicado del gobierno de Canadá en las últimas horas mucha atención porque se conoce que Rusia ha derribado una bomba guiada estadounidense GLSDB en la zona de las hostilidades. La defensa antiaérea de Rusia derribó una bomba pequeña de diámetro lanzada desde la tierra. El GLSDB, por sus siglas en inglés, de fabricación estadounidense se lanzada por Ucrania en la zona de las hostilidades, ha informado el Ministerio de la Defensa ruso. La defensa antiaérea ha interceptado 18 proyectiles de lanzamiento múltiple HIMARS y una bomba guiada GLSDB en las últimas 24 horas, señaló la institución en un informe diario. El gobierno del presidente Joe Biden anunció en enero la entrega a Ucrania de dichas bombas guiadas que tienen un alcance de 150 kilómetros. El experto ruso en temas militares Alexey Leonkov indicó a El diario Sputnik, Dicen que Kiev necesita las bombas para alejar los lanzamisiles múltiples Himars de la línea del frente, donde son muy vulnerables. Las fuerzas de Rusia también aseguró que cuentan con los sistemas antiaéreos Tor M-2, los panchirs, para derribar estos proyectiles. Varios expertos alertan que la entrega de armas a Ucrania, Biden, podría desencadenar un conflicto directo entre el norte y Rusia, con consecuencias que son impredecibles. <música>